Mi avión se está retrasando más de la cuenta y voy a perder el siguiente transporte hasta mi destino. Intento seducir a algún empleado de la compañía aérea para que me cuelen otro vuelo. Finjo un desmayo y pido al conductor de la ambulancia que me lleve a casa. ¡A Tailandia, por favor! No tengo ni idea de qué hacer, así que llamo a la aseguradora. Intentaré seducir a algún empleado de la compañía aérea para que me cuelen otro vuelo. Eh, no es mala idea pero hay métodos más sencillos. Ya en destino, sufro un pequeño accidente. Me golpeo el meñique del pie con la pata de la cama en el hotel. Exijo responsabilidades al hotel, esa cama salió de la nada. Llamo a una ambulancia para que me lleve a urgencias y siempre pido al menos una segunda opinión médica. Aplico trombocida en la zona afectada, nunca falta mi botiquín de viaje. Aplico el en la zona afectada, nunca falta mi botiquín de viaje. Di que sí, viajero precavido. Antes de viajar nunca me olvido de Contarlo en Facebook para que mis amigos se mueran de envidia Informarme sobre las costumbres del destino Pedir a los vecinos que me rieguen las plantas, otra vez Informarme sobre las costumbres del destino Bien hecho De paseo por St. James Park en Londres veo que está lleno de carteles en los que se avisa de la prohibición de dar de comer a las ardillas Pobrecillas o la cara de hambre que tienen Si lo prohíben será por algo ¡Qué chasco! Traía preparado un suculento picnic. Si lo prohibes será por algo. No te podemos poner ninguna pega. Acabo de hacer el check-in de la reserva de mi viaje. Solo falta sacar el billete. Imprimo tres copias. Una irá conmigo, otra la maleta si la pierdo y otra se queda en casa. Nunca se sabe. Me la descargo en el móvil y por si acaso la envío por correo. ¡Ups! Menos mal que me lo has recordado. ¡Ay, por Dios! Menos mal que me lo has recordado. Pues corre y descárgatela en el móvil antes de que se te pase. Hay algunos flecos sueltos, pero no hay duda de que son unos viajeros responsables. Seguid así, chicos.